En el sector Las Mercedes del municipio de Las Guaranas, los residentes denunciaron este viernes el mal estado en que se encuentran sus calles. No, esta calle, viene el movimiento de esta calle, que los políticos más vienen, pero pasan cada cuatro años a buscar su voto y no saben la necesidad de cada barrio que hay aquí en La Guarana. Vean, esta calle toda vergüenza, esto es lo que parece, un de que para esta carretera. Es una zona tan buena como esta, una zona arrocera, y la calle no sirve. Los políticos más vienen el, die, el, die, el 16 de mayo a buscar su voto. También esos días más vienen ellos. Y, lo que, y cuando llegan ahí, lo que suben es a robar. Y se vienen de, de más pobres. No, eh, la autoridad de aquí, el alcalde que está, no trabaja ni en su casa, contra el más, en los más barrios. Vean, hay un hoyo ahí por, por medio de chismes materiales. Ayer se paitió una gente ahí, se paitió un pie en ese hoyo. Y no, y no es digno de venir a, a ver ese hoyo, que lo han llamado a veces la atención por ese hoyo. Y no ha venido. No cuentan con la ayuda de las autoridades, pues estas solo acuden a buscar votos. Somos huérfanos de autoridades, porque las autoridades se hacen de la vista gorda. Cuando vienen nada más a buscar votos, somos como los pavos de Navidad. Vienen a buscar votos, a recoger votos, y somos huérfanos. Se han olvidado de nosotros en este sector. Se están enfermando los niños, todo el mundo, de los pulmones, de tantos poros. Con el polvo es lodo. Entonces queremos que, que hagan algo en este asunto, que nos tomen en carta sobre la situación de esta calle, porque la situación de este sector es precaria. somos huérfanos de autoridades, la autoridad, sector La Mercedes, las autoridades se han olvidado de uno, de este sector principalmente, y nada más vienen a buscar votos, somos como los pavos de Navidad, nada más vienen a recoger votos, eso es cuanto. Afirman cuando llueve transitar por esta vía es una travesía peligrosa. Aquí... La, la, la prioridad, el síndico de aquí la, de, la, de, la, de la Guarana quiere hacer, el eh, PRM quiere hacer, pero pues imagínate, no puede hacer nada porque no tiene recursos, pero el que pasó anterior duró 10 años y no hizo nada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hacen un llamado al gobierno a ir en su auxilio y evitar que la población se lance a las calles. Bueno, yo lo que digo es de la calle, que no te una la aquí, que ni la casa la podamos limpiar de tanto polvo que tengamos. Y si no, arreglan esta calle, no va a haber voto aquí en esta vez Si no la arreglan. Ahora si, si le dan un arreglito, estoy mandando a votar. Bueno, ¿qué? Que, que vengan a la calle, porque la calle ya no soportamos esta calle así como están. Que vengan a arreglarla. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.